Aquí estoy compartiendo la pantalla con ustedes porque vamos a entrar en la aplicación de WhatsApp. Aquí tenemos varias conversaciones, ¿ok? Y lo que vamos a hacer en este caso es entrar en esta conversación que hemos tenido con nuestro compañero Gilbert Capriles, ¿ok? Vamos a seleccionar un par de mensajes, vamos a seleccionar estos tres mensajes que nosotros le hemos enviado a Gilbert. Eh, y vamos a seleccionar también los otros tres mensajes que en este caso Gilbert nos ha respondido, ¿ok? Los seis mensajes los vamos a eliminar, ya están seleccionados, ¿ok? Tienen fecha del 17 de septiembre del 2022, simplemente le damos a la papelera y aquí vamos a seleccionar la opción que dice eliminar para mí, ¿ok? vuelvo y repito esto puede ser eliminar los mensajes para nosotros o puede que nosotros en este caso hayamos eliminado también los mensajes para la otra persona es indistinto porque igual vamos a recuperar esos mensajes le damos a eliminar y bueno los mensajes se han eliminado obviamente si nosotros acá eh, vamos a irnos hasta acá y vamos a buscar acá el contacto de Gilbert, nuevamente, vamos a poder visualizar de que la última conversación que hemos tenido ha sido esta, ¿ok? Y estos son los últimos mensajes, es decir, que los otros mensajes han quedado eliminados, pero les voy a enseñar cómo ustedes los pueden recuperar súper fácil y súper sencillo. Así que sin más, comencemos. Bueno, chicos, para poder recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp, los mensajes borrados... Vamos a utilizar nuestra herramienta llamada TinoShare All Data for Android, la cual estará en la descripción del video. La descargan, la instalan y luego de obtener la licencia ejecutan el programa como administrador. Una vez ejecutado el programa, como se pueden dar cuenta, tenemos 5 funciones. Podemos recuperar datos de Google Drive de nuestra cuenta de Google, también podemos recuperar datos perdidos que tengamos almacenados en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo, podemos recuperar datos de la red social WeChat y también podemos recuperar información de WhatsApp Business. Sin embargo, a nosotros la opción que nos interesa es la opción principal, recuperar datos de WhatsApp. Nosotros vamos a seleccionar esta opción y recuerden que a partir de este punto el teléfono ya tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable USB. De hecho, acá, como se pueden dar cuenta, el programa ya detecta mi dispositivo. Para continuar, simplemente le damos clic al botón verde que dice Iniciar. Aquí nos aparece este mensaje de advertencia, simplemente le damos clic al botón verde para continuar con el proceso. Y bueno, aquí como se pueden dar cuenta, ya lo que se va a encargar en este caso el programa de Tinosaur Data es de recopilar la información para que, bueno, se puedan recuperar los mensajes eliminados. Ya sería cuestión de esperar a que termine el análisis Recuerden que si es primera vez que ustedes utilizan el programa Muy probablemente les va a pedir que ustedes hagan una copia de seguridad de Whatsapp Directamente desde su dispositivo Una copia local, eso es muy sencillo Pero en caso tal de que no se los pidan Pues no hay ningún problema Ya sería cuestión de esperar a que el programa de TinoShare All Data for Android Analice la información para poder qué mensajes nosotros podemos recuperar y bueno chicos ya después de que haya finalizado el análisis eh, bueno acá en el lado izquierdo podemos seleccionar distintos elementos de lo que se ha logrado recuperar es decir no solamente podemos recuperar mensajes sino por ejemplo audios, documentos, eh, notas de voz es decir varios elementos ok aquí los podemos seleccionar ya sea un elemento en especial, ya sea todos los elementos Bueno, ya ahí según sea el caso Pero en este caso vamos a seleccionar algunos mensajes en particular En el lado del medio vamos a tener lo que viene siendo las conversaciones, los chats ¿ok? Entonces ya sería cuestión primero de encontrar eh, en este caso la conversación de la persona Para poder recuperar esos mensajes Yo por acá tengo una conversación con un compañero Acá, Gilbert Capriles. Y bueno, en este caso vamos a tratar de recuperar estos mensajes. Simplemente seleccionamos el contacto y las conversaciones. Podemos seleccionar una, varias o todas las conversaciones. Y luego de seleccionarlas, simplemente le damos clic a la opción que dice Recuperar. ¿Okay? Luego vamos a seleccionar una ruta eh, de acceso rápido, como por ejemplo el escritorio, donde vamos a almacenar esa información en este caso ya la recuperación se ha realizado con éxito ya podemos darle clic en aceptar, podemos cerrar el programa ¿okay? y aquí como se pueden dar cuenta nos crea una carpeta entonces podemos abrir la carpeta ¿ok? aquí vamos a tener la fecha en la que logramos realizar la recuperación vamos a tener los elementos que hemos recuperado y bueno en este caso vamos a tener esos elementos en cuestión en un archivo HTML Vamos a poder abrir ese archivo con cualquier explorador web y bueno aquí podemos observar el dispositivo, podemos también seleccionar en este caso eh, bueno la persona. Podemos visualizar eh, en este caso los mensajes, ¿Ok? incluso podemos en este caso bajar porque aquí tenemos todo el historial. Y como se pueden dar cuenta, ya los últimos mensajes son precisamente los mensajes que nosotros previamente habíamos eliminado. ¿ok? Tanto los que nosotros hemos enviado, como los mensajes que también hemos recibido. Súper fácil y súper sencillo, pero de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video. Espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal gracias y hasta pronto, bye bye